Eggman fue encontrado muerto hoy en su laboratorio. Una señal fue enviada desde su casa, enviando por ayuda al personal de emergencias. Cuando la ambulancia llegó, declararon que ya estaba muerto, de un ataque al corazón. Las autoridades están investigando si su muerte fue natural, o si algo hizo que su corazón fallara. Tendremos más información sobre el tema después de la entrevista a las autoridades. Bueno, ya sabes. Hmm. Buena manera de librarnos de él. Digo. Oh, vamos, Jush, sé sí que él era nuestro enemigo y que a nadie le agradaba. Pero ver a una persona que todavía respiraba, deberíamos respetar su muerte. Bueno, no te vayas a decepcionar cuando encuentres que eres la única que no está celebrando el hecho de que él está muerto. ¿Qué les pasa a mis amigos? Solían preocuparse por la vida de todos. Incluso la de Eggman. Sony ya estará molesto por esto? <tose> Sonny, ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Compré champaña! ¿Oh? Así que tú también, ¿eh? Supongo que a nadie le importa realmente si él está muerto. Quiero decir... Supongo que las cosas se volverán aburridas sin él aquí, pero también significa que él ya no tratará de matar a uno de nosotros. Sí, supongo que tienes razón. Hmm. La verdad, Ames iba a ir a su laboratorio a recuperar algunas cosas que Eggman robó de Tails con el paso de los años. Podrías venir también, de ese modo puedes darle tus condolencias a Cube of the Orbot. Oh. Gracias, Sonic. Eso me gustaría. Iré a recuperar las cosas de Tails y tú puedes hablar con los bots o lo que quieras. Ah, uh, está bien. Oh, hola, Sonic. Las pertenencias de Tails están en el viejo cuarto de computadoras. Hola, Orbot, ¿Cómo estás? No muy bien, para ser franco. Pero aprecio que lo preguntes. Escuché que él murió de un problema del corazón. Eso debe ser difícil. Él no murió de una falla cardíaca, señorita Amy. Espera, ¿qué? Si él no murió de fallo cardíaco, entonces, ¿cómo murió? Él fue asesinado. ¿Quién habrá matado a Eggman? Es verdad que a nadie le quería. Pero ninguno de mis amigos habría tratado de matarlo a propósito. Habiendo dicho eso... ¿Quién habrá querido matar a Eggman de ese modo? Bueno, bueno, señorita Rose. Los años han sido generosos contigo, querida. ¿Infinite? Nosotros pensamos que estabas muerto ¿Cómo? Debo encontrar a Sonic Él sabrá qué hacer en esta situación ¿Aún así, ¿Yo muerto? Es rápido. Eso explica un poco que sabe señorita Robos. Es una pena Tendré que matarte, creciste para ser una cosa tan linda, pero incluso la rosa más hermosa, tiene que machetarse y eventualmente morir. ¡Chao, desper! Una distracción, eh. Bien jugado, Shadow. Pero no me burlaré la próxima vez. ¿Sabes cómo llegar a casa desde aquí? Ah, uh, sí, eso creo. Bien. Le dije a Robo que me informará cuando llegues a casa. No te metas en más problemas. ¿Qué? ¿Vas a regresar? Sí. Espera un segundo, Shadow. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Por qué estabas en la base de Eggman? Algo me dice que tú no nos estabas siguiendo solo para asegurarte de que estuviéramos bien. ¿Ya terminaste? Ah, uh, Sí. Supongo. Estupendo. Control, Control caos. caos. Amy. Orpon me dijo que Infinite te atacó. Busqué por todas partes, pero te había sido... ¿Estás bien? Creímos que Infinite te había capturado. O peor, asesinado. Estoy bien, realmente. Shadow vino y me ayudó. Lamento haberles hecho preocupar. Nos alegra que estés bien, Amy. Orbo tiene imágenes de seguridad de los incidentes que ocurrieron en la base de Eggman. Vamos con Tails y les echaremos un vistazo. Cierto, así podríamos descubrir cómo Infinite asesinó a Eggman. Infinity, ¿eh? No he escuchado ese nombre en años, pensé que estaba muerto. Pero esperemos, ¿qué tal si pudiéramos encontrar algunas respuestas en las imágenes de seguridad que Oswald encontró? ¡Oh, seguro! Solo tendré que pasar las imágenes a este dispositivo USB y podremos verlas desde mi computadora. Transferencia completa. Increíble, ahora conectemos a este chico malo. Mm, esperemos que la grabación no haya sido alterada. Ah, Sonic, bájate de mi escritorio. Sí, mamá. Uh, ¿Qué es esa cosa andulada que está ahí? Espera, ¿qué?